Tipo de requerimiento, felicitaciones. Asunto. Seleccione la sede a quien se dirige dando clic en la lupa ubicada a mano derecha de la ventana que allí se observa. Una vez se despliegue la misma, elige la sede a la que se dirige la felicitación. Luego, registre la felicitación, la cual no puede excederse de 2.000 caracteres. Si usted posee evidencias como archivos adjuntos, ingrese en la ventana que lleva el mismo nombre y lo sube